Soy grande Entiendo que la barbería es un arte, el arte de poder moldear el cabello de las personas, hacerlos lucir frescos y modernos. Al ser consistente, nosotros aprendemos a, a cuidar nuestro trabajo, a valorar más nuestro tiempo, también a respetar a nuestros compañeros y a ser útiles a la sociedad. Uh, puedo decir que he aprendido mucho, he aprendido técnicas rápidas y fáciles para poder cortar pelo. A todas esas personas que tengan ganas o sientan la capacidad de que pueden aprender un oficio como lo es la barbería. Pueden venir y preguntar y uh, tenemos todas las respuestas que necesiten para que aprendan en esta carrera. Me veo en el futuro siendo un aliado de Blancos Flales, dirigido por mi persona. Este, siempre dándole al cliente un buen corte, su barba bien alineada.